Gracias al equipo de producción, gracias a Francia y Carolina, gracias a Giovanni Cordero, que es la productora general de este programa, que anda por aquí eh, Gracias a Israel Puentes, a Víctor Paredes, mejor conocido como Blacky, a Pedro Luis Reynoso, mejor conocido como Papi Juan, que en cámara A todos, a José en el máster, ¿quién tiene el sonido? Ricardo, saludos a Ricardo Brito en el, en el sonido, me sé los apellidos ¿verdad? de los que trabajaron en, en nuestra área. El de José no me lo sé porque pertenece a otra área. Bien, entonces miren señores, vamos a tratar varios temas. No sé si ya Kiko me envió un video que le mandé a editar. Pregúntale a los muchachos. Hace unos días, hacía ah, muy bien, hacíamos referencia. Hacíamos referencia aquí a que la primera dama había cometido un error. Pero yo le envié el WhatsApp muchachos, eh, muchacho una cuanta fotografía para que la coloquemos. Y le dije, cometió un error el, la otra, donde está la primera, la, la primera dama. Y entonces, dos días después, tuvo que retractarse. Porque nosotros no venimos aquí a hablar por pasión, ni porque fulanito me cae bien, ni porque me cae mal. No, nosotros tratamos de decir lo que para no, a, a nuestro entender, de acuerdo al poco conocimiento que tenemos de lo que es el tren social... Y la conducta social, entonces entendemos qué está bien y qué está mal. Y le dijimos a la, la vicepresidenta, a la primera dama, usted se equivocó. La palabra macana fue un error. Y ella nos dio la razón. Y se retractó y dijo: La palabra macana no fue correcta. Y le echó para atrás. Bien por ella, porque hizo lo correcto. No hable por boca de ganso. Usted es una primera dama. Y lo que usted va a decir tiene que tener sentido coherente y tiene que, y tiene que salir de la razón tiene primero que tener, eh, eh, eh, eh, tiene que pensar bien lo que usted va a decir, consultarlo con sus asesores y luego entonces emitirlo, hacerlo público. Usted está hablando tanto disparate, que este es un país inteligente. Por otro lado, hace unos días también dijimos aquí, en este programa, que la hija de Chubasque iba a ser electa que le iban a elegir en la Cámara de Diputados, y póngamelo full pantalla para que la gente vea. La Cámara de Diputados elija una, a unanimidad eh, a María Elena Vázquez, la hija de Chubasque, para procompetencia. Eso no estaba en discusión en ningún momento. Felicitarla por ese esfuerzo. ¿Tú conociste al, que... a la, alguna de las competidores? Ese logro. O de los competidores, ¿tú lo conociste? Ni uno no, conocimos. No, la, la estoy felicitando Solamente porque fue... fue... ¿Sabes por qué? Sé que porque... fue un arduo trabajo porque yo le dije a ustedes, señores se ve mal, se vio mal claro se que se, se ve mal. mal, pero eso no va a dejar de ser ¿saben por qué, señores? porque lamentablemente en la República Dominicana impera la politiquería impera la politiquería y ganan en ese tipo de cosas lo que son familiares todos los altos funcionarios y canchanchanes míos por eso mucha gente se sintió contento aquí ayer incluyendo a mi amigo Francis cuando pusieron al general Ten como jefe de la policía pero es porque es amigo de él ¿Qué sabe él? La preparación que tiene el jefe de la policía que sacaron. Eh, ¿Qué sabe Francis, por ejemplo, cuál era la intención del otro jefe de la policía? Y ¿Cómo se lo que llevaron? no sé? Yo, pero, yo espérate, estoy ausente. Espérate, eh, Pero tú no sabías cuáles eran los planes. Claro, los planes era en él, él. Él proyectó la reforma esperada de la policía y el control social ¿Quién? por el tema de la inseguridad. ¿Quién, quién? Que no logró el pasado. Pero fíjate Ese era tú, su plan. fíjate tú que se lo llevan. Por, por dos situaciones aisladas, que no estaban en su control en ese momento y se lo llevaron a él, ¿Mm? o sea, a él se lo llevaron, pero así va a ser la política siempre porque nosotros solamente, el dominicano y gran parte de, de los latinoamericanos pensamos en el momento, entonces dicho esto, eh, habiéndose la primera dama retractado, dándome la razón, que tú intentaste defenderla aquí, porque hay que decírtelo. Eh, eh, intentaste defenderla. No, eso, eso no fue lo que quiso decir. Ella misma dijo, sí, eh, me equivoqué. No debí decir no, eso. No, yo lo que dije es que, no obstante a eso de la macana, aquí hay que dar macana. Póngala a la primera dama. A mucha Póngame gente. el tuit de la primera dama, porque, o sea, eh, no el tuit, sino. No, no. Dice, eso... Raquel Alvaje se sí. retracta y dice, eh, Macana no fue un término correcto. O sea, es. Ella, la que está dándole para atrás, porque eso lo advertí Qué bueno. Tú oye, Yerjan, no yo es, le digo a Francis no que, que en, es de sabio. en asumo a la defensa de la, de la primera dama, que es de sabio asumirlo. Claro, claro. lo que, que no debía hacer fue meter la pata porque ella es una Ahora, ella es la esposa del yo presidente. Yo lo, lo, dije dije día, día, que que lo dije ese día, el, con la macanita que me quedó a mí, porque era una macanita. Ella se ya con la macanita no Con la macanita que me dejó Yerjan a mí, porque dice que... entonces el video, pregúntale Entonces yo lo que le digo... Vamos a parar un poquito de video, No, de no, coño, de no obstante, a eso... A no obstante, a eso aquí hay la que dar más cara. Vamos a ver. Yo no conozco a esa joven, yo no sé si es verdad eso, pero eso de querer engañar al pueblo, yo creo que más le hace daño.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 es cuestión de estudiar la conducta social, cómo actúan este, este, este gobierno, igualito que cómo actuaba el otro, solamente que ahora están repartiendo cuartos en todos los medios de comunicación y a una gran cantidad de periodistas, como lo hicieron aquellos, pero esto lo están haciendo peor todavía. Señores, miren, terrible. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Nadie, nadie está denunciando. Pregúntale a Uchidora si se va a referir a eso. Pregúntale a, a, a, a la gente de Colorvisión si se van a referir a eso. ¡No! Coño, hay, hay que ver esas nóminas, no, que ustedes vean. Miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Y sin hablar de los 400 millones que contrataron para asesoría... De comunicación, asesoría de comunicación, eso, 400 millones Eso de pesos. yo no lo entiendo. Pero nadie va a decir nada, ¿sabe por qué? ¿Pero cómo que nadie Porque están repartiendo cuartos. Eso no se puede. Están repartiendo muchísimos cuartos. Ayer me llamó un amigo. Y lo que necesita este el... pueblo es publicidad. Un amigo que yo quiero del muchísimo. Del gobierno. Un amigo del, de, del PRM, ¿Mm? funcionario, me voy a reservar el nombre. Que me va ha... ya, mira, yo quiero que tú pases por aquí que te tengo algo. Y yo, ah, Sí. ¡Qué bonito tú! Me estás llamando para regalarme algo, para que después no te pueda criticar. Llévase a que lo necesite, que yo no lo necesito. Y yo se lo agradezco se lo agradezco porque el tipo lo hace de buena fe. Me dijo, no, no, lo que pasa es que... Olvídate que no te lo voy a recibir y te quiero muchísimo, pero entonces después no te puedo criticar porque me lo vas a sacar en cara. ¡Ajá! Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y se lo dije, no, no, conmigo no. Conmigo no, porque es que después te lo sacan en cara te dicen, mira, pero no, entonces te quieren maniatar con eso. Conmigo eso no va, y te lo agradezco eh, porque sé que lo hiciste de buena fe, pero no va. Por otro lado, habiendo demostrado que la primera dama se equivocó y que la hija de Chubas que iba a ganar, y ganó, he confirmado mi teoría, ¿verdad? Pasemos a otro tema. ¿Qué tema me queda? Bueno, no me lo dice Miren, plantea eh, Jean Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, que los esclavos pierden todo, incluso hasta el deseo de su libertad. Interesantísimo lo que plantea Rousseau en el contrato social. ¿Y qué habla Rousseau ahí? Habla de que el hombre pierde su libertad primitiva para vivir en sociedad. Es decir, él pierde algunos derechos, algunas libertades, ¿verdad? la sacrifica, para poder vivir en sociedad. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre primitivo vivía sin ningún tipo de reglas, hacía lo que quería, cuando quería y como quería. ¿Pero qué pasa? Él solo no podía subsistir, no podía subsistir solo, entonces ¿qué hace? Se asocia con otros seres humanos, se asocia para poder enfrentar a los animales en aquel momento, a las fieras y a las situaciones que se presentan en comunidad. ¿Pero qué resulta? Al estar en comunidad, hay, hay diferentes puntos de vista, eh, yo quiero aquello, no, eso lo quiero yo, y entonces hay la necesidad de crear normas. Y entonces viene el famoso contrato social, el pacto social del que habla Rosso. Ok, vamos a ponernos de acuerdo, esto va a funcionar así. Eh, esto es tuyo, esto es mío aquí, esto, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Ahí nace entonces el derecho con la sociedad. Cuando el ser humano se pone de acuerdo para vivir en sociedad, establece normas y entonces comienza a cumplirlas y a ponerle multas y penas a aquel que no la cumple. ¿Qué resulta? Dentro de ese acuerdo que tiene la sociedad, a mí me ponen un impuesto como, como, ¿verdad? como miembro de la sociedad que yo pago de manera religiosa, pero ese acuerdo es para que me den servicio. Vamos a presentar algunas cosas. Yo mandé ahí una factura. Un ejemplo sencillo, ayer yo fui a comprar dos piezas de mi vehículo, dos, no, tres, una correa, un eh, monotensor y un bombillo, me quedan dos minutos, la mandé al whatsapp la, la, la, para que la gente la vea, miren eso, ahí me están cobrando de 4.900 pesos que yo di por esa pieza, ¿saben cuánto me están cobrando? 747 pesos de impuesto en esa pieza pero miren esto, enfóquenme aquí. Antes de ayer, yo fui a comprarle unos zapatos a mis niñas en una tienda, que me voy a reservar el nombre. Y de 3 mil pesos que gastó, no, 2.842 mil me están cobrando 433 pesos de impuestos. ¿Cuánto van ahí? Eh? El 18. ¡Claro! ¿Cuánto van ahí ya? En, en, en menos de un día, mil y pico de pesos. Pero el dos días anterior hicimos una compra, que la tengo allá... Y el reguero es cuarto de impuesto Y porque una gente no se quiera vacunar Tú le vas a decir No puede venir a recibir el servicio Ah, pero qué pendejo estamos Es que yo lo estoy pagando el servicio Es que no es gratis Por eso quiero decirle a la gente Que es un abuso Querer negarle un servicio público Porque usted no esté vacunado Yo tengo mi vacuna y ando con mi tarjeta, pero es un abuso cobrarle a la gente impuestos y después decirle, tú no puedes venir aquí si no te vacunas, porque ese no es el contrato que hemos hecho el contrato social no es ese, yo pago mis impuestos que tú me descuentas como Estado y tú me, y tú me, y tú me das mi servicio me, me tiene la carretera buena me da mi salud, me da mi educación ah, que la vacuna Ah, vamos a regular la vacuna, pero vamos a regularla ahora, vamos a ponernos de acuerdo ahora con la vacuna y si una parte no está de acuerdo, tenemos que buscarle la vuelta. Tenemos que buscarle la vuelta porque el contrato social que ya tenemos no incluye esa vacuna, con la cual mucha gente no está de acuerdo. Y por tanto, usted no puede imponer ahora lo que antes no existía. Muchas gracias. No sé si me doy a entender, ¿verdad? No sé si sí. me doy a entender. Pero no podemos obligar a una gente que no se quiere vacunar, que no cree en esa vacuna, que todavía no es segura, porque incluso ellos mismos dicen... No, no, no somos responsables de cualquier daño ¡¿Cómo que no?! ¡Ajá! Y entonces pues es un, es, es un experimento que no está realmente probado al final Yo me la puse, repito Y motivo a la gente a que se vacune Pero la fuerza no hace derecho La fuerza no hace derecho Usted no puede obligar a la gente a hacer lo que no quiere Salvo cuando le afecta a usted Cuando le afecta a la colectividad Y no le afecta Porque un vacunado igual se contagia Igual puede contagiar Ah, ¿qué? ¿Y lo que se va a gastar en la cama si se enferma? Claro, para eso que le dé cuenta a los impuestos, para que eso esté ahí. ¿Mm? Para eso que yo pago mi virreguero de cuarto y un 27% que tengo que pagar anual de lo que yo me gano. Un 27% de lo que yo me gano cada año le tengo que pagar al Estado. Y me van a negar una cama en un hospital porque yo no me vacune. Qué pendejo estamos. Muchas gracias.